Por las tardes me dedico a escribir lo que se me ocurrido. ahí puedo hacer lo que me da la gana. Ahí no tengo críticos no tengo nadie que me pueda decir, eso no ocurrió, ahí soy dueño y señor de mis actos, que es lo que más me atrae a la hora de escribir. César Mesas, la Esto es del estudio para tu vecindario, seguimos activos, aquí no hay horario, ando bien tranquilo mi gallo para darle tino en esto ya no batallo tengo lo mío porque yo me lo he ganado y aunque sea poco yo sé lo que me ha costado y no me conformo pues todos queremos algo para todos los míos y seguimos trabajando abro la boca para sentirme yo ileso si abro la boca va a ser para tirar mis versos si veo a tu morra huevo le mando un beso le invito un porro que la lleva al universo yo sé lo que piensas yo sé lo que sientes a mí no me engañas yo sé lo que mientes si tú pensabas que me ibas a traicionar yo ya lo sabía no me importa tu amistad la felicidad yo sé que no es el dinero, pero es necesario pa' salir del agujero Vengo desde abajo de caídas y trompiezos Y no se me olvida nada desde los comienzos Yo soy muy callado pero no confundas eso No doy explicaciones, solo guacha mis versos Yo sigo calmado pues vamos en el proceso Siempre concentrado, ignorando a los pendejos no me digas nada, no me vengas con cuestión, que ya llevo rato dándole a la grabación. Estamos haciendo lo que decían que no, pese lo que tiran, vieron, nunca me importó. No quiero comparaciones, no quiero ser el mejor. Si en algún momento me tacharon de lo peor, yo saludo a todos porque así he sido yo. Si tú no saludas, ese no es mi pedo, bro. Aquí nadie Solo graba eso. Todos la cagamos y si es de humanos saber eso. Aquí nadie es perfecto. Solo graba eso. Todos la cagamos y si es de humanos saber eso. Yeah yeah. Es el rape en la melodía, güey. Otra vez, otra vez. Desde la zona bajo.